Bueno, estamos de vuelta, Cari. Bueno, estamos eh, con un invitado, este, la verdad, un placer tenerlo acá en el estudio, porque el invitado tiene una especialidad que acá en Pinamar no hay, y que la verdad que le va a evitar a la gente que viaja no viajar. Así que, bueno, bienvenido, el doctor Patricio Calamera, especialista en ginecología y medicina reproductiva. Exactamente. ¿Qué tal, Patricio? Muchísimas gracias por la invitación, muy bien, por suerte, muchas gracias. Eh. Bueno. Un placer estar acá. Gracias, Contame, ¿cuánto has, a, tiempo hace estás en Pinamar? Y llegué eh, a fines de noviembre del año pasado. 2018. 2018, la verdad es que creo que todavía es poquito tiempo. ¿no? Sí, sí. Así que contento, instalándome, ya más asentado y trabajando, trabajando de a poquito con esta idea de, de traer esta subespecialidad de la ginecología a este lado de. de del planeta. Del planeta, digamos, de, sí, de, de la costa, eh, que entiendo que hace falta, que hay gente con, con problemas de fertilidad y, y que están acostumbrados a viajar, como bien decías en la, en la introducción, en, en la presentación. Eh, y bueno, la idea es tratar de, de traerles o de acercarle a esa gente eh, las consultas, las dudas, los tratamientos, para que no tengan que viajar, por lo menos al principio tanto. Bien, le vamos a contar al, a la audiencia que el doctor Calamera hace muchos años que, que trabaja eh, con esta especialidad, que eh, trabajó en Buenos Aires, que trabaja en Buenos Aires, sí. ¿viaja una vez por semana? Una vez por semana, una vez cada 15 días, dependiendo del, del volumen de trabajo. Bien, de que ha trabajado en un laboratorio especialista en, en análisis de fertilidad, ¿verdad? Sí, sí. En, en un instituto médico eh, durante más de 7 años y medio, casi 8 años. Y, y bueno, siempre eh, de cuna, digamos, por el, por el lado de mi familia, de mi, de mi padre, con, con el tema de fertilidad. Porque él, es uno de los, él es bioquímico y fue uno de los, de los pioneros y primeros que en Buenos Aires empezaron con, con el tema de la investigación y con los tratamientos y con los primeros centros eh, que, que se hicieron en Buenos Aires entonces bueno un poco de, de, de cuna ¿no? algo Me de experiencia sangre, digamos claro, algo claro. de experiencia bueno, bueno Patricio este, te, voy a hacer, te voy a hacer unas preguntas que yo creo que a la gente le interesa bueno. eh, a partir de qué tiempo eh, de buscar un embarazo y no conseguirlo uno debe consultar a un médico eh, con tu especialidad bárbaro nosotros recomendamos, nos, nosotros recomendamos. en realidad la Organización Mundial de la Salud lo recomienda, en, en sus guías tiene como definición la esterilidad como los 12 meses de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos y en, ese, en esa ventana de tiempo que no se logra el embarazo. O sea, pasado el año de que la pareja está intentando lograr el embarazo y no lo consigue, es prudente ya hacer una primera consulta para empezar a hacer unos primeros estudios. Bien, hay distintos métodos eh, para conseguir el embarazo, todos son iguales, eh, de complejos o no, eh, hay alguno más sencillo que el otro. Sí, sí, desde luego, Me en medicina reproductiva dividimos los tratamientos de fertilidad en baja complejidad y alta complejidad. Los de baja complejidad, obviamente más sencillos, son todos en donde la fecundación se hace in vivo, o sea, dentro de la mujer las gametas que serían el óvulo y el espermatozoide sí, no. se unen para formar el embrión dentro del útero materno y los tratamientos in vitro que son los de alta complejidad son en donde esa unión se produce en el laboratorio de embriología los, el primer grupo incluye el lado que conocemos como relaciones sexuales programadas que es el método más sencillo de todos en, en él eh, tratamos de hacer una pequeña estimulación con, con unas drogas muy sencillas para tratar de que el ovario responda un poquitito más. El, hacemos que se rompan esos óvulos, que ovule la paciente con, con una vacunita, que sea una inyección en, en el rollito en la panza, y, y les programamos dos relaciones sexuales. El, el otro tratamiento que, que, que comprende lo que es baja complejidad es la inseminación, que ya es un pasito más adelante. En ese hay una pre pequeña preparación de, de la muestra de semen de los espermatozoides que pasa por el laboratorio, se prepara y esa te la dan en un tubito para que después uno con una cánula lo pueda poner por, por dentro del cuello del útero y lo más cercano posible al fondo para acortarles la distancia eh, de lo que tienen que nadar y para que lleguen con mayor facilidad hacia el óvulo que fisiológicamente deben encontrarlo en, en la última porción de la trompa. ¿sí? El útero se divide en el cuerpo y tiene las trompas hacia sobre el fondo y hacia los laterales. Es ahí donde eh, se encuentran óvulo y espermatozoide y por primera vez eh, toman contacto y forman el embrión. Bien, y esa inseminación sí. eh, la hace eh, la hacen los médicos como vos sí. especialistas. Sí, sí. Es más... Es, es dentro de lo sencillo, yo creo que esto podría llegar a manos de, de todos los ginecólogos. Eh, todo lo que es baja complejidad, prime, manejo inicial del paciente y lo que es baja complejidad podría estar en manos de, de, de la mayoría de los ginecólogos que hacen consultorio porque inclusive uno si tiene un poquitito de, de soporte de laboratorio lo, lo más complejo es prepararle la muestra de, de, sí. de semen, no es, es lo único. Después eso se lo dan y técnicamente para cualquier ginecólogo hacer el, el pasaje por el cuello del útero y dejar los espermatozoides en el fondo es una cosa muy sencilla se aprende muy fácilmente. Lo habitual es que lo hacemos nosotros, ¿sí? porque claro, es una subespecialidad dentro de la ginecología y bueno, hay varias áreas, cada uno después se va dedicando a lo que más le gusta o con lo que más cómodo se siente y por lo general es algo que termina en nosotros. Los que hicimos esto más en profundidad y nos hemos dedicado eh, capaz que tenemos más experiencia o, o um, nos dedicamos un poquitito más a la parte de alta complejidad porque eh, los tratamientos de alta complejidad requieren un seguimiento un poquitín más estricto. Ya las drogas que se dan para estimular a los ovarios son un poco más fuertes, hay que darla todos los días y hay que hacer un monitoreo de la paciente que tiene que venir prácticamente día por medio al consultorio para hacer una ecografía e ir monitoreando cómo va la respuesta a la medicación. Luego ya hay un paso por quirófano, que es muy simple, no es una cirugía. ¿no? ya dejó de ser. Cuando empezaron con todo esto, la, la obtención de los óvulos se hacía por laparoscopía. Entonces, por eso los laparoscopistas han sido una de las especialidades de la ginecología que, que le dieron eh, entidad e ingreso a la, a la medicina reproductiva. Pero con el avenimiento de lo que es la recuperación por ecografía transvaginal es como, es como algo percutáneo, que es una cosa muy sencilla, es como una ecografía tramaginal común, para que uno le monta una agujita y con eso llega hasta el ovario para sacar los ovos. Claro, no es, eh, si bien es una práctica invasiva, no es sí, tan invasiva es, como... Es... es mínimamente invasiva, al claro. día de hoy es mínimamente invasiva, la paciente se, se recupera de, de una, ni siquiera es una anestesia, es una sedación, eh, y se va a su casa con algún reposo, ¿no? pero se va a su casa en el momento y aguarda que a los 2, 3 o 5 días, dependiendo el momento de evolución del embrión, se transfiere. La transferencia del embrión es eh, otro procedimiento que es muy delicado. Es sencillo técnicamente, pero es muy delicado porque ahí uno ya no está manejando espermatozoides como en la baja complejidad, está manejando embriones que son un poquitín más delicados y uno tiene que eh, técnicamente ser muy suave para pasar la cánula por el cuello del útero y dejar ese embrión también en el fondo a 1.5 centímetros del fondo uterino para que esté en el, en el mejor lugar en donde tenga las mejores chances de después implantar, meterse dentro del endometrio para implantar. Eh, eso es algo que hacemos con mucho cuidado, con unas cánulas especiales, ya el material es distintos, es material que se llama embriotesti embriotesteado, porque eh, desde luego no cualquier plástico, ni cualquier eh, material puede tolerar, o, o, o los, de hecho los embriones no pueden tolerar eh, esos materiales, son muy, muy sensibles y delicados, y, y entonces bueno, ya eso es otro, que siguen eso no, no requiere anestesia ni nada, es otro momento muy sensible que se suele hacer por lo general en quirófano porque básicamente por la proximidad del laboratorio de embriología que es donde tienen que estar cuidaditos en las estufas los embriones, se sacan para el momento de la transferencia y nada más ¿sí? entonces tienen que estar todo, todo muy próximo, por eso digo que eh, nosotros capaz que estamos más metidos en la parte de la alta complejidad eh, como dedicación, porque lo otro es un poquito más sencillo y eventualmente se puede hacer en el consultorio. ¿no? Bien, ok. Bueno, eh, ¿cuán importante es la parte emocional de una pareja que se encamina a hacer un tratamiento de fertilidad y eh, qué papel juega la ansiedad por el resultado? ¿no? Uf, sí, has dado en un, en un punto de, de suma discusión, porque... Una de las cosas más eh, fuertes, emocionalmente hablando, para una mujer eh, es ser madre claro. y ese deseo por ser madre. Y cuando la vida nos empieza a poner trabas, eh, eso genera una ansiedad, como bien decías, que nunca juega a favor. Ahora, ¿por qué digo que es qué buena pregunta? Porque Lamentablemente no tenemos un, un estudio de laboratorio o algún arma que nos diga que nos lo cuantifique. Eh, es algo poco objetivo, más claro. bien subjetivo. Uno sabe que no, no hace bien y no nos juega a favor, pero qué tanto nos juega en contra y es muy difícil. Ejemplos de esto son, por ejemplo, las chicas que les cuesta mucho lograr el embarazo, terminan en un tratamiento de alta complejidad y el segundo lo tienen espontáneamente. Claro. Y pasa más de lo que uno este, piensa. Y después viene y te dice, doctor, me, me quedé embarazada. sí, sí, y Uno después tiene que analizar ¿no? qué tipo de paciente recibió y en qué condiciones llegó a la indicación de alta complejidad. A veces uno llega a la alta complejidad porque ve que con lo de menor complejidad no, no llega a un puerto, entonces dice, bueno, vamos aumentando nosotros en, en, en trampitas al organismo tratemos de hacer nosotros la mayor cantidad de cosas posibles por ustedes como para acortar tiempos y etcétera. Pero no porque hubiera una una causa así muy muy definitiva, que yo, por ejemplo, una, una ligadura de trompas, un, claro. una, una paciente operada que se ligó las trompas, ahí sí, desde luego, necesito un tratamiento de alta complejidad. Eh, entonces nos pasa y lo vemos seguido eso, entonces ahí uno puede darle dimensión a eso como la ansiedad eh, a veces juega en contra es Complicadísimo para, para todo este tipo de cosas y, y bueno, y desde luego nosotros desde nuestro lado como, como el obstetra no Somos una de las especialidades de la ginecología que requiere mayor contención y lo sabemos y tratamos de estar ahí y para todo lo que nos excede, porque desde luego uno a veces se, se, se concentra mucho en lo técnico, nos pasa en, en medicina en general, uno a veces está tan concentrado en, el, en la patología, en el caso, en lo técnico, eh, que, que no le puede dar toda la contención que, que requiere esa pareja, ¿no? Incluyamos al... al sí, esa era la alternativa a hacer. Entonces recomendamos apoyo psicológico. Somos, yo, yo particularmente soy, soy proclible a que si ve una, una paciente que verdaderamente está llevando mal el tema y te lo refiere en el consultorio, en las sucesivas consultas o en los sucesivos tratamientos... Eh, tratar de buscar esa mano y tratar de, co de colaborar, de armar un equipo eh, que pueda darle contención para, para que lleguen a buen puerto, ¿no? Para claro, lograr qué el, importante. el éxito deseado. ¿sí? Y qué importante que la pareja de la mujer esté este, eh, bien y no sea tan ansioso y que sí, acompañe, que, ¿no? Que acompañe. Nos pasa eh, muchas veces, capaz que ah, esto, bueno, no, excede, pero nosotros... Un, somos reacios a veces los hombres para, para la consulta. Yo no sé si es un tema un poco de género, no sé, si seremos un poco machistas o nos cuesta un poco más. O de temor, capaz. De, de temor, nos cuesta un poco más esa parte y, y a veces es una pena porque eh, desde luego eh, como ginecólogo yo siempre veo inicialmente a la mujer. Eh, pero estoy formado en las dos áreas yo manejo también lo básico de la andrología para todo lo que es factor masculino entonces invito siempre a que vengan ellos a la consulta para que también hagan sus preguntas porque es importante que sepan eh, eh, en qué se meten como pareja porque eh, incluirlos, armar un, un conjunto porque son los dos porque sí, están claro. tratando de formar una familia y, y entonces trato de, de incluirlos desde luego siempre hoy día han cambiado tanto lo, no me, no me quiero meter en filosofía, pero han cambiado tanto los modelos de familia que esto hablando en, en una pareja de eh, heterosexual, ¿no? Eh, nos ha tocado todo, desde luego, ¿no? Eh, parejas este, de, de homosexuales, este, que son dos mujeres, o dos varones. Los varones acá las tienen más complicada porque todavía el tema de la subrogación uterina es un, un tema que, que... Está en pañales. Que, ¿no? Está en pañales, exactamente, y, y si bien ya hay algunos fallos judiciales a favor todavía, hasta que eso sea una, una práctica regular, le, le falta un tiempo, ¿no? ¿Qué, qué tema, no? Uh, eso. Sí, sí, sí, es un para, mundo esto. es, es un Para mundo. un debate uh, importante. Importantísimo, sí. Bueno, ¿y de qué depende que el tratamiento sea efectivo o no? ¿Tiene al, al, algún este, determinante? Sí, sí. <risa> eh, siempre hay que ver qué es lo que está fallando. Cuando uno abre... Eh, pide todos los estudios diagnósticos eh, y recibe todos los resultados, uno puede abrir un abanico de posibilidades. Eh, como son tantas las causas, recién mencionábamos una que es el factor tubo eh, peritoneal no que es el factor de las trompas, por ejemplo las trompas ligadas. Hay chicas que tienen problemas hormonales, que tienen la tiroides, la prolactina alta, son chicas que tienen trastornos del ciclo, que menstruan muy regularmente. Entonces, siempre viendo, eh, bueno, y como hablábamos recién, no incluyendo a la pareja, eh, el factor masculino, ¿cómo están esos espermatozoides? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se mueven? ¿Qué forma tienen? Hay, hay un montón de variables que uno puede estudiar también dentro del factor masculino que, que hacen a que, a que de pasado el año no se consiga el embarazo. Muchas veces no encontramos una sola causa, así grande, grosera. Simplemente es, se mueven un poquitito mal, una trompa está tapada, hay infinidad de situaciones posibles que uh -huh. dependiendo del caso nos van a dar la complejidad para lograr el embarazo. Dicho esto que es tan general que nos podríamos pasar la tarde hablando de diferentes motivos y causas, lo que me gustaría que, que sí es muy útil eh, para, para la, la gente, para los que nos estén escuchando, eh, que el factor más importante para nosotros en el pronóstico al día de hoy es la edad de la mujer. Y la reserva ovárica, edad de la mujer refiriéndome a reserva ovárica. La reserva ovárica es la cantidad y calidad de óvulos que las chicas tienen en sus ovarios. Sí. Y ya sabemos de hace muchísimo tiempo que a partir de los 35 años empieza lentamente a caer. Y cuando se llega a los 40 y se pasa a los 40, uno está en una situación particular, ¿no? a veces de desventaja. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque es esa que no, no tenemos vuelta atrás. Esa no la podemos arreglar con una pastillita o con una cirugía. ¿sí? Es, el, es la vida útil del ovario que con el tiempo se van usando esos óvulos. Las chicas, contrario de los hombres que en el testículo tienen una fábrica de espermatozoides, por eso tienen su vida media reproductiva mucho más alargada, las chicas en el ovario tienen como una suerte de reservorio. ¿sí? Y eso es lo que se va usando a lo largo de toda su vida reproductiva. Cuando empiezan a escasear y empiezan a caer en calidad, no solo en cantidad, sino en calidad, eh, ese es uno de los factores eh, más importantes para nosotros, porque cuando llegamos al punto en donde no nos acompaña esa cantidad y esa calidad de los óvulos, nos vemos en la, en la situación de tener que ofrecerles como tratamiento adoptar los óvulos, que es la famosa ovodonación que es un tratamiento absolutamente válido, con muchísima tasa de éxito, que también podemos charlar este, largo y tendido, pero bueno, es, eh, es ese momento en donde eh, uno tiene que entender que eh, tiene que adoptar esa mitad genética del embrión, ¿sí? porque uno, los óvulos, vienen claro. de otra mujer, entonces claro. esa mitad genética es adoptada, de, de alguna manera. Entonces, para los que quieren hacer tratamientos con sus propias gametas, ¿sí? hablo de espermatozoides y óvulos, el factor que más nos, nos delimita es el de la cantidad y la calidad del los ovos, lo que es la reserva ovárica. Ok, ¿Y, y ¿qué edad, hasta qué edad, digamos, es recomendable tener, eh, digamos, quedar embarazada sí. o eh, no hay una edad? Vos decís, bueno, no, Mira, eh, según el, el, el, el organismo de esa persona... Sí, sí. Sí, sí, perfecto, no, te entendí perfecto. Eh, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva ha puesto a forma de, de marcar un límite, porque como, claro, no hay una ley al respecto que nos diga hasta qué momento tenemos que actuar, eh, lo pusimos médicamente, ¿sí? Y, y ese punto de corte e inflexión son los 50 años. Hasta los 50 años uno está autorizado a hacer tratamientos y transferir embriones. Más allá de eso, eh, no lo recomendamos, eh, o por lo menos no lo hacen los institutos que están debidamente acreditados, por, justamente por eso, para mantener las reglas. ¿sí? Eh, los institutos que están acreditados por la Sociedad de Medicina Reproductiva y ma se manejan por las normativas médicas establecidas, llegan hasta ese punto. ¿Por qué? Que sería la, la, la siguiente respuesta, porque entendemos que la mujer después de los 50 años eh, se puede quedar embarazada, sobre todo tratamientos de donación pero ya corre más riesgo, eh, riesgos obstétricos, ¿sí? Sí. ya no pasa porque se quede embarazada sino porque ese útero ya no tiene la misma distensibilidad de una chica más joven entonces pueden incurrir en distintas patologías ya de origen obstétrico llámese hipertensión, eh, diabetes gestacional y otro tipo de sí, patologías de alto, de alto riesgo ¿no? lo, lo, lo transforman en un embarazo de alto riesgo y entonces ya, bueno, uno pone en la balanza y dice, bueno, ya tiene una edad, el, el útero no nos va a responder tanto o no, no nos respondería tan bien. Hay mayor incidencia de patología uterina después de los 50 años, ya me se más uterinos, pólipos y demás, que también dificultan el, el que se logre el embarazo. Pero a contrapuesta de esto, por ejemplo, hay un caso en India de una paciente que fue transferida y se embarazó creo que con 70 años lo cual es eh, absolutamente discutible sí, y, una locura. y en mi opinión es una locura, no tiene ningún Ollete, sentido no, no sé por, si. por donde uno lo mire, desde luego. Eh, pero claro, eso es este depende de cada país, depende de cada cultura y depende de cada eh, sociedad médica que, que indique con su experiencia y con sus normas hasta dónde puede llegar o hasta dónde les deja llegar a, a, a los médicos. Claro y lo más duro para el profesional debe decir debe ser decirle a esa persona, a ese paciente que vino al consultorio, no, mirá, este, ya a esta altura, porque sí. la ilusión de tener un hijo debe ser. Uf. Sí, sí, sí. Y cuando nos va bien, el, eh, la alegría que uno les ve a esa gente. Claro. Después, yo en tantos años trabajando en esto, eh, alcancé a ver un poco todo y, y está bueno para poder contarlo, este, Son eh, la, después de que se embarazan vienen, te muestran la panza, después nace y te traen al, al bebé, y siempre, yo en realidad les pido que lo traigan, nos, nos hemos sacado fotos, tengo dos millones de fotos con, con pacientes nuestras, la verdad que es un momento muy lindo, a, a los pacientes les gusta compartirlo, y particularmente a mí como médico me encanta estar ahí porque es ver ese, ese es el final de la película, que no claro. nos dejen con el final de la película. Claro, claro. Eh, después de nueve meses que nazca, y verlo ahí y ver cómo cómo esa esa mujer se realizó y cómo esa familia se concretó y demás, la verdad que es es, es sumamente importante, Son, eh, Son las cosas, cosas lindas. La vida, tal cosa, y eh, Patricio, eh, ahora vamos a la parte eh, más difícil para, para la gente, ¿no? ¿Qué costo? O sea, lo, hay las prepagas y las soluciones veces se encargo, sí, sí, aparte claro. de la prepaga tiene un costo adicional, sí. es un tratamiento, el de baja, media y alta, sí. compleja, son tratamientos caros. Sí, bueno, qué tema, ¿no? Eh, desde el año 2012, eh, que se sancionó primero la ley provincial y después la ley nacional de, de reproducción, de fertilidad, eh, hay una suerte como de obligación para la, las obras sociales y prepagas de, de cubrir estos tratamientos. Y, y entonces sí, hay cobertura. ¿sí? Esto tiene un lado muy bueno, es eh, que hace, eh, masifica y hace llegar a todo el mundo esto que antes era para unos pocos. Claro. Yo he llegado a vivir la época anterior, pues yo llegué a ejercer medicina reproductiva antes de todo esto, y, y claro, desde luego, era gente que tenía que tener mucho dinero porque los tratamientos son siguen siendo caros, ¿sí? Entonces ahora con las coberturas han, la, lo han masificado y han hecho que llegue a gente que, que antes no podía. Ahora también es criticable porque llegó a todo el mundo y no, a todo el mundo no llegó. Sigue habiendo gente que, eh, que no tiene coberturas, que no tiene obras sociales, entonces no tiene nadie que se lo cubra. Y entonces tiene siempre áreas grises y puntos que... Pero en general... Eh, le han dado, le han dado un, esta ley le ha dado un empuje y le ha dado una lo, lo ha masificado y ha hecho que pueda llegar a muchísima más gente lo cual es sumamente beneficioso desde luego, claro. ¿no? hay que ver el, siempre el, el vaso medio lleno entonces eh, si bien eh, hay que pasar por trámites administrativos y, y demás eh, eh, no es más que eso la verdad que hay gente que, que por problemas eh, económicos eh, no, no puede llegar y bueno, esto les está dando la... les está viniendo la puerta. ¿sí? Qué importante, ¿no? Sí, sí, importantísimo, importantísimo. Todos nos hemos adaptado a eso y lo hemos entendido y, y de hecho todas las instituciones, inclusive con las que yo trabajo tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata, eh, tienen tienen sus coberturas. O sea, uno después tiene que, que ver qué, qué, cómo y de alguna manera siempre se encuentra para ayudar al paciente. Qué bueno, qué bueno porque la verdad que es un tema... Eh, bastante delicado, ¿no? Oh, sí. el tema de tener un hijo, sí, sí, hay sí, gente sí. que lucha toda la vida y sí, eh, sí, es sí. muy importante que tenga acceso no No hay que bajar los brazos, ¿eh? yo siempre aliento porque eh, medicina reproductiva, como la medicina en general ¿no? la, la medicina en general 2 más 2 no es 4 y nosotros no somos una excepción y a veces lograr el embarazo cuesta, inclusive haciendo tratamientos entonces... La verdad es que lo más importante, que capaz que aprovechando este espacio, lo más importante para decirle a, a los que están pasando por este, esta dificultad y este momento de, de estar buscando el embarazo es que no bajen los brazos, porque a la larga se consigue la mayoría de las veces. Claro, y mucha gente es hasta. Eh... Hay casos que se separan, porque uno sí. le echa la culpa a uno, al sí. otro al otro y es, es... Ha pasado de todo, la verdad que ha pasado de todo y es una pena, hay que, man hay que mantenerse fuerte, unido, eh, eh, constante, con el objetivo claro y si uno es lo suficientemente sincero y lo aclara de entrada, que es algo que particularmente me gusta, uno, yo les digo a los pacientes, miren que estamos lejos del 100%, ¿eh? esto es un camino que empezamos hoy. Cuando lo terminamos, bueno, vamos a ver, siempre se funciona a, a lo que uno encuentra, ¿no? Y claro. a, la, a la pareja que viene a consultar Totalmente. y por qué no están consiguiendo el embarazo. Eso es un no, mundo es un también. Mundo. Hay, hay gente con mejor pronóstico y hay gente con peor pronóstico. Porque si uno es honesto y habla las cosas de frente, prepara a esa pareja para una lucha y a veces se logra enseguida y a veces tarda un poquitito más, pero se consigue. Entonces, desde luego, llevar eh, esperanza ¿eh? Y, este, y decirles que no bajen los brazos porque si no es en el primer tratamiento, será si no en el segundo, en el tercero. Eh, hay que a veces tener, un, como, como todo en la vida, ¿no es Hay que tener un poquitín de paciencia y de persistencia y de meterle, y de meterle para adelante. El objetivo se termina logrando. Bueno, y ahora te voy a hacer poner colorado. Uh, a ver. Acá un oyente, eh, Nati, sí. Nati Peralta, eh, dice, excelente médico, una eminencia en Pinamar, hay que cuidarlo. ¿Qué, Uy, qué amor, cuánto le agradezco el comentario. Se ve que en, en mi corta estadía acá ya he podido llegar a, a algunos pacientes y, y estoy de a poquito trabajando mucho, moviéndome y, y ojalá pueda hacer algo, algo lindo en, en la zona porque a mí me trajo acá una circunstancia de la vida. Yo trabajaba bien en Buenos Aires, la verdad que me iba bien, estaba, estaba tranquilo, pero, pero bueno... Eh, la vida me trajo para este lado y estoy teniendo una, una calidad de vida distinta como hablábamos la otra vez con, con unos amigos Y lo que sucede y, conviene, ¿no? Y Claro, claro, exactamente eh, y, y me mudé con mi familia para acá eh, y estamos todos mucho mejor y esto es lindísimo y amo Pinamar y me encanta yo conozco Pinamar de, de toda la vida ahora la estoy viviendo 100% porque ahora ya me, me, me quedo acá y estoy viviendo todo el año acá pero yo vengo acá de que tengo un año de vida, ¿no? Entonces, eh, siempre en el corazoncito Pinamar, siempre lo sentí muy mío y ahora estoy, eh, este, me lo estoy apropiando un poco más. Así que espero espero nada que esto funcione, ir para adelante. Estoy trabajando mucho y con, con los centros y con, con la gente. Tengo mucho apoyo, gracias a Dios, de, de, de los colegas que me rodean. Y, y creo que se puede hacer algo muy interesante y muy lindo para todos. La verdad que ¿Y es dónde es? trabajas acá? ¿La, la, las chicas o las señoras que, sí. que, qui que quieran verte, eh, ¿Tengan sí. una consulta profesional, ¿a dónde? Yo estoy trabajando en un consultorio particular de una, de una doctora que, que tiene el ecógrafo tiene un ecógrafo y que ahí es donde estoy haciendo la parte de ecografía ginecológica y el seguimiento de, de los monitoreos de, de ovulación es un consultorio que hay en el Paseo de la Hora y, y estoy trabajando también en, en otro lugar, que es un centro de diagnóstico de imágenes, que se llama CEDIP. Ah, en eh, la calle Constitución, ahí también tengo un consultorio. Eh, si se animan eh, y me quieren seguir en redes sociales, ahí están todas las direcciones y teléfonos de, de mis consultorios, y, eh, y, y desde luego me pueden hacer consultas y, y podemos ir armando eh, nada una, una suerte como de chat y demás también estoy ofreciendo perdón el chivo, ¿no? pero dale, dale. también estoy ofreciendo como, como me gustaría llegar a la costa atlántica y demás eh, estoy ofreciendo consultas online eh, vía internet eh, vía Skype o distintas plataformas para que la gente no tenga que viajar tanto porque como la nuestra es una especialidad que no tiene tanto examen físico como otras áreas de la ginecología que uno necesita tocar al paciente de entrada eh, lo nuestro es mucho más eh, un, lo que, la, la primera parte que es la, la que se llama anamnesis, ¿sí? que es ese cuestionario claro. en donde uno recaba la información que necesita y se hace preguntando y sabiendo cómo preguntar, eh, teniendo eso en cuenta y sabiendo que lo que tengo que tener es una, una muy buena anamnesis y pedir bien, acorde a esa anamnesis, los estudios complementarios, yo creo que una consulta online, por lo menos la primera consulta se puede hacer y entonces la gente no tiene que andar eh, trasladándose tanto, gastando dinero en trasladarse, que es otro... Le, to, todo le agrega costo, ¿no? Y, eh, sí. Entonces también estoy ofreciendo esa posibilidad, con lo cual, eh, nada, si me siguen en redes sociales o, o me escriben a, a gmail.com ahí eh, podemos coordinar una consulta online en, en Turno Ginecología. Y, y si me siguen en redes sociales, están todos están mis posteos, a dónde en, eh, yo estoy en Instagram y en Facebook eh, también me pueden buscar en LinkedIn eh, como un poco para ver mi trayectoria, mi currículum que ahí están todos, todos mis cursos, mis capacitaciones en el exterior, en fin, etcétera todo, todo lo que estuve ahí moviéndome un poco eh, y en las redes, tanto en Instagram como en Facebook eh, estoy cada tanto trato de, de poner videitos y de responder preguntas y de armar posteos para, para solucionar dudas que tiene frecuentemente la gente con lo cual eh, si se animan, lo, los invito y yo encantado de la vida de responder todas su, sus consultas. Bueno, bueno, Patricio, muchas gracias. Favor, Un placer haberte ustedes. tenido acá, la verdad que muy rica tu información. Sí, Seguramente la, los oyentes como, como Nati Peralta lo, lo supieron aprovechar, así que espero poder tenerte eh, en otra oportunidad. Cuando quieran, encantadísimo. Eh, si, si surge, capaz que... Eh, de las consultas, algún tema en particular que quieran charlar eh, específicamente, yo encantó la vida este, nos juntamos nuevamente y nada, y agradecerles de verdad Bueno, bueno vos Cari, te estuviste callada Estuve... Eh... Calladita, pero me gustaría que repitas bien cómo te ubican a, por claro. las redes sociales. Para sí, cómo estás. En... estoy. <risa> esperen, esperen que es importante. Esto... Y sí. yo creo que, bueno, sí, va a haber muchísimas preguntas. Hay mucha gente que esto del axiofórico, de la heparina, que uh, es parte sí, de los tratamientos. Sí, que lo dejo como sí, picando sí. para otra oportunidad sí. que me parece. Axiofórico, por favor, empiecen a tomar ya. <ríe> Esa es la Antes única que empezar. tengo. Antes de empezar, ese asio, un miligramo todos los días, ya, ese ya de movida, ¿sí? Después podemos hablar de ácido de las tromofilias, de uff, ahí tenemos muchísimos temas desde luego. Eh, hay tantos que yo he encantado de la vida de tratar todos los que quieran, ¿eh? Si alguna, alguna cosa genera particular interés, eh, mismo lo que es, hubo donación, selección de donantes, cómo eh? Es un mundo esto, la verdad que sí, sí yo, yo estoy para lo que necesiten. ¿sí? No okay. o sé, sea, hay muchos temas que acá algunos están comentando, así que muy interesante como para poder traer al doctor en otra oportunidad. Sí, sí. Y, y creo que, bueno, es como dijiste, ¿no? Es una zona que. La gente tiene que, que irse a otros lugares para hacer los tratamientos. Muy costoso porque se va en pareja. Claro. Que esto es, es, decir, se mueve toda la, familia. toda la familia. hay que pedir el día de trabajo. Uno no toma en cuenta todos esos detalles. y Son la, muy importantes. Son importantes. ¿eh? Y, y tengo acá, bueno, la experiencia, ¿no?, de, de ver gente que se tuvo que ir a vivir a, a otra ciudad para poder hacer un tratamiento y cumplir el sueño de poder tener familia, ¿no?, de tener un hijo. Así que, bueno, bienvenido a Pinamar, la verdad que me parece maravilloso esta posibilidad y abrirte bueno, la, las puertas de salud radial como para que la gente de a poco se vaya informando y que sienta que acá hay alguien que sabe de qué se trata este tipo de tratamientos. Encantado. Bueno, Muchas gracias. Gracias, eh. gracias a vos. Bueno, nos vamos a una pausa. Dale.